Entonces lo que vamos a necesitar es el propio motor, la parte de abajo del motor, la parte estética. Esto es un embellecedor que va en la parte de arriba para tapar todos los cables. El portalámpara, cables, vamos a utilizar cables de los colores normalizados, tienen que ser normalizado rojo, marrón o negro para la línea y el celeste para el neutro. Esta parte la limpié con una virulana o una esponja de esas eh, metálicas, Virulana es una marca, pero esas esponjas metálicas y levantó nuevamente el brillo original. Una vez que tenemos todo más o menos limpio y lo acomodamos un poquito, lo restauramos un poquito por cuestiones estéticas, vamos a terminar de hacer el cableado. Voy a acercar la cámara. Lo primero que vamos a hacer es armar el portalámpara, igualmente les dejo acá una etiqueta con un video que hice anteriormente de cómo hacemos para hacerle el cableado de forma correcta. Vamos a desarmar el lámpara. empezamos por esta parte central, la del medio y la de atrás. Corremos a un costado, acá les voy a explicar, en el medio, o sea esta parte que está acá, esta parte. Es la que va la línea y la parte de afuera es la que va la que lleva el neutro. Cable marrón y acá cable celeste. Vamos a sacarle los tornillos. Los dos tornillitos son iguales, así que no hay problema. Este está puesto del lado de abajo y el otro de arriba. Porque es más práctico, nada más que por eso. No todos los portalámparas son exactamente iguales, pero la idea es más o menos en todos lados la misma si tenemos un pelacable vamos a pelar más o menos unos 2 centímetros y si no tenemos pelacable pelamos con pinza y alicate Ahí. pelamos de esta manera haciendo palanca no haciendo fuerza hacia los costados hacemos palanca para que salga mucho más fácil una vez que tenemos los dos cables pelados le ponemos los tornillos separamos aproximadamente la mitad y giramos le damos una vuelta al cable y ponemos el tornillo en el medio de esta manera hacemos un ojal terminamos de retorcerlo con una pinza y cortamos el excedente, que quede lo suficiente para que no se suelte. Hacemos lo mismo con el cable celeste, separamos a la mitad y hacemos el otro ojal, solamente una vueltita y ponemos el tornillo. El cable que estoy utilizando es de un milímetro y medio de sección. Este mismo neutro va a ser el mismo neutro que le va a llegar al ventilador para que pueda funcionar. Ahora después les voy a explicar en la bornera cómo hacemos la conexión. Para armar el portalámpara ponemos el celeste, como les decía anteriormente, en el medio, en esta pata, en la que agarra la rosca. Siempre nos aseguramos que el celeste sea el que vaya a la rosca. El marrón lo ponemos en la parte central, acá. Se complica un poco trabajar y mostrar a la cámara, pero vamos a hacer todo lo posible para que se vea. Acá es fundamental que este terminal no toque en la parte de afuera, porque si no estaríamos haciendo un cortocircuito. Vamos a ponerlo que quede apuntando hacia adentro, así no tenemos ningún problema. Ven acá que queda un poco justo a bajarlo así no tenemos problemas ahí lo corremos acomodamos los cables y lo pasamos por acá acá lo podemos hacer porque el cable es corto pero si, tuviéramos, si estuviéramos trabajando con todo el rollo tendremos que hacerlo primero acá tenemos unas muescas van a ser las que van a trabar para que no gire el portalámparas le ponemos la parte central enroscamos y la parte de frente de esta manera tenemos el portalámpara listo con el portalámpara armado vamos a Ir diagramando y vamos a ir buscando el orden en que tenemos que ponerlo en el ventilador. Acá tenemos el motor. Tenemos que poner esta, esta parte que es part, la parte de, de la tulipa de la luz, donde yo agarrar la luz. Esta parte que va a ser la que cubre el ventilador en la parte de abajo. Esto va a ir así. Y nos tenemos que asegurar. Que no toque en ningún lado, que quede bien acomodada, porque si no después cuando funciona va a quedar haciendo ruido. Para eso le vamos a poner del lado de afuera, de adentro, de adentro mejor, le vamos a poner esta arandela. Esta arandela va a hacer que no vibre la carcasa porque suelen quedar vibrando y una vez que armamos todo y que nos quede el ventilador haciendo ruido no es muy agradable. Así que yo previendo eso vamos a a ponerle esta arandela grande que tenga un poco de cuerpo para que no vibre esta parte y no haga de timbre o de campana, ajustamos ahí teniendo el eje del motor, verificamos, ahí no toca en ningún lado, perfecto. Una vez que tenemos la varilla roscada sobre el ventilador lo que nos conviene es hacer lo siguiente. En vez de armar primero el portalámpara, vamos a poner acá. No la arandela vamos a ponerla de adentro, porque acá tiene buena base. Vamos a poner ahí la arandela. Ahí. ponemos la tuerca. y la ajustamos un poquito con la llave. Si tienen un tubo largo, por ahí en este caso mejor, pero de esta manera se puede hacer. Bien. No la podemos apretar demasiado porque los filetes no son tan fuertes, no se puede hacer demasiada fuerza. Ahí quedó perfecto. Entonces, ahora metemos los cables y enroscamos el lámpara. Pero para, van a girar todos los cables. ¿Qué hacemos? Nos conviene hacer lo siguiente, desarmamos nuevamente el portalámpara y solo vamos a poner esta pieza. Para que esta pieza no gire loca le vamos a poner otra tuerquita y le vamos a dar la altura que necesitamos. ¿Todavía no te suscribiste? Activa la campanita y compartí. En algunos casos estos portalámparas suelen aflojarse, por eso le pongo la tuerca hacemos que enrosque lo más posible y con la mano podemos ajustar teniendo la tuerca de abajo con la mano ajustamos la parte de arriba no le vayan a dar demasiado porque esto es baquelita esto es un plástico esto es una resina si yo la ajusto demasiado con la mano se rompe ahora lo que tenemos que hacer es ir pasando los cables por el agujero lo hacemos pasar para el otro lado a veces nos Podemos ayudar con un alambrecito para que sea más fácil, pero si pasan bien no hay problema. Vamos a acomodar acá, así se ve bien. Acuérdense, estas muescas que están acá son para que el portalámpara no gire. Y ahora armamos sin problema el portalámpara. Ahí quedó armado. Seguimos. En la parte de arriba vamos a tener que ponerle el barral. Vamos a usar un barral del largo que más nos convenga en el lugar donde lo vayamos a instalar. Acuérdense que si queda el ventilador muy abajo puede llegar a ser peligroso. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Este barral era el que estaba puesto y en la parte del eje, en la parte que queda fija, vamos a ver que tiene dos agujeros, uno que es pasante y el otro no. Este agujero pasante va a ser el que va a llevar el tornillo para agarrar el barral. Y este otro agujero que tengo acá va a ser por donde van a salir los cables para hacer la conexión al motor. Para el motor vamos a necesitar conectarlo con el neutro y vamos a tener que traer otro cable del lado de arriba para la alimentación del propio ventilador. Estos cables tienen que ir directamente a la parte de arriba, a la boca, de donde vamos a tomar la alimentación. Y solamente vamos a tener que agregar un cable más, que yo lo tenía por acá. Ahora lo vamos a buscar. Vamos a tomar otro cable y conviene que sea de otro color, que sea por ejemplo rojo en este caso. Vamos a usar el marrón para la lámpara y el rojo para el ventilador. Y como común vamos a utilizar un celeste que va a ser el neutro yo acá pasé con cuidado el cable celeste por el agujero como les comentaba anteriormente para que este cable pueda llegar a la bornera que tengo acá para alimentar el motor vamos a dejarle un poquito de excedente no demasiado porque si no después va a tocar la campana este paso lo podemos ir haciendo ahora vamos a pelar un poquito acá el cable y ya lo vamos a poner en uno de los dos terminales de conexión que en este caso yo ya los tenía marcados. Son este y este. Si ustedes sacan un ventilador o compran uno nuevo, esto ya les viene marcado. Si sacan un ventilador, como en el caso mío, los cables de alimentación estaban puestos acá. Este terminal simplemente es un terminal que va a agarrar el capacitor solamente para el bobinado de arranque. Pero eso lo charlamos en otro momento porque si no, nos vamos a ir del video. No tiene mucho sentido. La alimentación va a ser acá y acá. Sin cortar el cable lo pelé. Y vamos a retorcerlo un poquito. Vamos a ayudarnos con la pinza para que pueda entrar en el terminal de la bornera. Abrimos un poquito el tornillo y lo hacemos entrar hasta que quede la aislación totalmente metida dentro de la bornera. Que no quede ninguna parte expuesta. De la manera que yo lo pelé. Le dejé acá un rulito, este rulito es el que va hacia adelante hacia el portalámpara. por si en algún momento tengo que sacar el portalámpara porque se rompe o hay algún problema lo puedo trabajar teniendo este espacio sin tener que descolgar todo el ventilador para tener que sacar todos los cables. Lo Puedo hacer una reparación rápida sin tener que volver a desarmar todo esto y sería bastante engorroso. Este cable rojo que dijimos que iba a ser el que vamos a poner para la alimentación del ventilador lo ponemos acá y simplemente lo conectamos ahí saqué todos los cables vamos a poner para el mismo lado el agujero por donde van a pasar los cables hacemos coincidir este que es por donde pasa el tornillo Sin ningún problema arandela grover tuerca ajustamos una vez que lo ajustamos pasamos el resto de los cables por el agujero del barral me faltaron estas gomitas en este caso el barral de este lado no me permite pasar las gomitas así que las tengo que poner del lado de abajo Vamos a hacer un paréntesis en el video. Yo estaba armando todo, pero me estaba faltando poner estas gomitas y los cubre. Esta gomita va a hacer que quede del lado de abajo del cubre para que no se caiga por la propia gravedad. Pero antes que esto, vamos a tener que poner la tapa de arriba. Y para que no se caiga la tapa de arriba, lleva otra gomita que simplemente va a presión y no la deja bajar. Armamos acá. En este orden: barral, gomita, norring, tapa de abajo y gomita. Ahora sí, en este orden vamos a poder armar el barral entero. Vamos a pasar los cables. Puede que se hayan preguntado o no para qué es este tornillito que tengo acá. Este tornillito es para ponerle un cable a tierra pero en el lugar donde está instalado este ventilador no tiene instalación a tierra así que no lo vamos a conectar si la tuviéramos teníamos que ponerle un terminal y enroscarlo acá una vez que tenemos el ventilador ya arreglado vamos a identificar cuál es el cable que tiene que venir a la lámpara y cuál es el que tiene que venir al ventilador para eso también necesitamos saber por descarte cuál es el neutro de estos dos cables uno de los dos es el neutro, yo cuando desarmé el ventilador me tomé la precaución de hacerle un nudito a la línea, por lo tanto el neutro es este, pero si ustedes cuando lo sacaron o otra persona que lo sacó anteriormente no tomó ese recaudo, lo que podemos hacer es con un buscapolo identificar siempre con la tecla cerrada para que se encienda la luz, yo acá la tengo desenroscada porque si no la cámara hace rayas. Pero si no, tendríamos que tener la lámpara encendida y arrimándole el buscapolo nos damos cuenta que esta es la línea. Por descarte, este va a ser el neutro. Este cable va a ser el común a la lámpara y al ventilador. Línea, neutro. Y este va a ser el cable de retorno al ventilador. Vamos a pasar todos estos cables nuevos hasta la cañería en donde teníamos un toma. Estos cables no me gustan como están así que le vamos a poner cables nuevos. Paso los cables y les sigo explicando la conexión. Para eso vamos a usar un cable celeste, un cable rojo y un cable marrón. Entonces lo que vamos a ver acá tomando la alimentación desde arriba con este cable este va a ser el cable de línea, este es el cable de neutro, marrón, celeste. Desde el cable de línea vamos a tomar la alimentación para el variador y del variador nos vamos a ir, salimos al rojo, que es el que va al terminal del ventilador. El ventilador ya tiene su neutro y la lámpara también. Entonces acá lo único que nos queda es acomodar todo esto. Repasamos. Línea, neutro... Alimentación de ventilador, salida de ventilador, armamos todo y listo. Bueno, el motor ya está girando, ahora solo queda ponerle las paletas y a tomar fresco.